Then go my way go no subhams no take you go your Derechito al vicio, somos RSC y en esta ocasión especial, venimos a tratarte el unboxing de Pokémon Cards Evolution 5, la quinta colección de juegos de cartas de Flash Condor, con todos los Pokémon que nos faltan, con el maestro Ash, que se volvió maestro de los Pokémon, maestro entrenador al fin, y ahora está estrenando su última temporada de anime, que va a ser reemplazado con nuevos personajes. Pero, ¿te extrañaremos mucho, Ash? Claro que no, porque sabemos que volverás. Y mientras no esté el Pikachu principal, va a estar el Pikachu Capitán, otro Pikachu más protagonizando la serie de Pokémon. Pero mientras tanto vamos a estar abriendo los sobrecitos que nos trajeron nuestros amigos de Flash Gondor, patrocinadores que también hacen las cartas de Fortnite. Así que vayan a ver el video que subimos esta semana. Y no se pierdan los demás videos que ya están programados para ver. Vamos a ver, a ver, a ver si nos sale un Pikachu especial. Si nos salen algunos Pokémon metalizados. Recuerden que pueden visitar la página de Flash Gondor oficial para ver todas sus novedades en Flash. Gondor.com.ar También van a poder encontrar peluchines y más colecciones antiguas A ver, abrimos, abrimos, abrimos el sobrecito de aluminio y tenemos cinco cartas cinco cartas con na, na, na. tenemos a hitran uno de los pokémon especiales de su generación tipo volcán que tipo, este tipo fuego y metal en realidad tiene cierta debilidad con los tipos tierras, con los tipos luchas y con los tipos aguas pero mira cómo tiene ese fondo metalizado con forma de ondas detrás y 306 puntos de ataque después tenemos a kringland con 328 puntos de ataque y 361 de defensa es un un Pokémon evolucionado que tiene debilidad contra los tipos luchas, los tipos tierra y los tipos fuego. Seguido de. Na, na, na, na, na, tenemos un Ferrocid. Un Ferrocid brillante. Con un fondo ahí. Arco iris brilloso, tremendo con 309 puntitos de defensa es tipo es tipo planta o oh, es tipo bicho y tipo metal, claro que sí. su habilidad obviamente son los tipo lucha, los tipo fuego seguido tenemos otra brillante más que es la de Dirling en estado primavera con 240 puntitos de ataque Y esas Pokébolas de fondo Que están ahí decorativos Son muy copadas Uy, ahí ya Espoliamos la siguiente carta, chicos Espoileamos la siguiente carta Detrás de Derling Primavera Que es tipo normal Y es tipo hoja Y la siguiente, ya vieron Es un Electric Un Electric El Pokémon Anguila Eléctrica También con un fondo brillante En cuadraditos Muy genialoso Mirá cómo combinan estos dos tipos De brillo distintos Y con el fondo de pokebolas. Vamos a ver entonces Que tuvimos tres brillantes, una metalizada, una evolución, un buen sobrecito, nos salió un buen sobrecito. Vamos por el siguiente, a ver si sí tenemos mucha suerte, y nos encontramos 5 cartulis. A ver si sí, tenemos una metalizada, pero no, tenemos a Alomomola, el Pokémon pescado del amor, el pescado del amor tipo agua, con debilidad contra los tipos eléctricos y los tipos hierba. A ver qué tenemos después. ¡Eh! El Pincurchin, el Pincurchin todo picudo, también con un fondo ahí brillante, con cuadraditos muy brillosos y 331 puntos de ataque. Tiene habilidad contra los tipo tierra. Después, mira cómo brilla. Tenemos a Blacepalón Tenemos ahí a uno de los entes De los entes de la temporada Con 388 puntos de ataque Mirá está todo, es eh, muy raro Es muy raro, <risa> falón Después tenemos a Wisin wishing que es de la primera generación Tipo tóxico con 372 Puntitos de defensa Ambos mirá, tienen el mismo color de fondo Después tenemos eh, dado vuelta, vamos a darle vuelta de nuevo, tenemos a Hitmontop, Hitmontop con 317 puntos de ataque y de defensa, es un Pokémon tipo lucha que tiene habilidad contra los hadas, contra los voladores, va, los dragones, contra los psíquicos. Una, a ver, este sobre tuvo una carta super brillante y un, varios Pokémon que no teníamos Vamos por el siguiente, vamos a ver cuáles de estas temporadas nos van a salir A ver, a ver, a ver, lo vemos, lo abrimos y tenemos ahí un par de dadas vueltas ¿Vamos a dar vueltas cartas? ¡No! Tenemos al Lickitung, tenemos al Lickitung brilloso también Otro de los legendarios de la primer generación Bueno, no era legendario, pero era uno de los normales tanques más poderosos Seguido de Kyogre Primigenio. Ahora sí tenemos un legendario. Tenemos un legendario del. Tanto quería el equipo Aqua a este Pokémon. Tanto. Pero después este sale en modo Primigenio en la remake del videojuego. Claro que sí. Lo tenemos ahí todo brillante. Todo con rayosas Primigenias. Y unos 306 puntos de defensa. 438 de ataque. Después tenemos a El El Pokémon alienígena. Con 229 puntos de defensa y de ataque. A ver, el Pokémon alienígena, tipo psíquico, vino brilloso. Y tenemos... <risa> un galvántula que vino con el brillo corrido. Vieron la vez pasada que le dijimos que habían cartas que podían salir así con el, efe, con el efecto brillante corrido. No la descartes, porque es rarísimo que se pase eso. No sabemos cuántos puntos tiene, pero ya lo hace único. Y si lo tenemos repetida, vamos a tener dos tipos diferentes. Después tenemos a Carra Blast. Carra Blast con mira ese arco iris, va ese brillo circular que está tremendísimo. Me gusta el toque cuadradito como si fuese, como si estuviese en un. Un atisco. Vamos a ver que entonces tuvimos varios brillantes Incluso este Gambantula Gam tan, tan pero tan corrido sigue estando genial Y tenemos un Pokémon legendario ¿Este sobrecito superó a los anteriores? Comentanos debajo del video Para nosotros claro que sí Vamos a ver si saldrán más Pokémon legendarios Un Ash legendario Un Pikachu campeón del mundo A ver si sale otro campeón A ver, tenemos tres cartas, da vuelta na, na, na, Y nos encontramos con SQ, el pokémon pingüino De hielo, el pingüino veraniego Con 350 puntos de defensa Es un pokémon de hielo Seguido de Poipol El ultrante Poipol Lo tenemos ahí con 259 Puntos de ataque 256 de defensa, todo brillante con el efecto arcoiris a full Después nos encontramos con Dodrio, uno de la primera generación, tipo volador Que era muy genial, normal y volador Con 350 puntos de ataque, nos encantaba, siempre dibujábamos un Dodrio en el cuaderno de clases Después nos encontramos con Chandelur, Chandelur el Pokémon Fuego Fantasmal, con 306 puntos de defensa y 284 de velocidad. Está bastante copado, seguido del pequeño Baltoy tipo tierra, tipo psíquico, un enigma total, un trompo de madera con poderes psíquicos de 229 puntos de defensa. A ver que esta mano tuvo una brillante y varias cartas nuevas Comentanos cuál es tu favorita vamos por la siguiente Podrá ser la última o abriremos algunas más Veamos, veamos, veamos A ver si sale Una legendaria, no Tenemos un Mega Glally Una nueva forma Mega Tenemos acá Con 372 puntos de ataque poderoso Con el efecto metalizado de fondo Y esas barritas que están geniales Después tenemos a Fungus Fungus el Pokémon Pokébola Hongo Con 229 puntos de ataque 207 de defensa Es tipo hierba y tipo tóxico A la vez Recuerden que este evoluciona en el Among Us, Claro que sí Después tenemos a Esta Esta Stakataka que tiene ese brillo de fondo Está buenísimo Es un Pokémon fantasmal Es un Pokémon de metal Es un Pokémon de tierra metal Con 397 puntos de ataque seguido de un cloister brillante con 504 puntos de defensa pura defensa del cloister tipo agua tipo hielo y tipo cosa que no podemos decir tenemos un baile después el pokémon helado de 251 puntos de ataque y defensa Ñam, Ñam, Ñam. perfecto para estos días calurosos Vamos a ver que esta mano no salió todas, todas brillantes, bueno casi todas, casi todas brillantes excepto el pequeño fungus Y salieron muy buenas cartas, pero podremos completar la colección si abrimos más ¿Eh? Lo intentamos, claro que sí Así que vamos por 5 sobrecitos más No te lo pierdas Estamos abriéndolas ya mismo ¿Creíste que te íbamos a dejar? No, no, claro que no Entonces vamos a abrir el siguiente A ver si no sale el Ash No, no es Ash, pero es un Mesprit Un Mesprit mostrando las patitas Con 339 puntos de ataque y de defensa Seguido de un Larvitar brillante Con 249 puntos de ataque Y esas Pokébolas de fondo súper geniales la árbitra terminará siendo un tiranitar pero después tenemos un haxorus el pokémon tipo dragón débil a otros dragones con 432 puntos de ataque también es débil a los tipos hielos y a los tipo hadas pero está mortal mortal totalmente después tenemos a Runerigus el pokémon no me acuerdo si era a ver tiene 427 puntos de defensa pero era fantasma y tóxico a la vez ¡Qué miedo! ¡Qué miedo total! Pero después tenemos a Stonejourner, el Pokémon Piedra Mística, con 383 puntos de ataque, 405 puntos de defensa, nada mal, con un fondo de color bien ahí, bien clásico, me gusta, y este el Larvitar súper brillante. Vamos a ver el siguiente, na, na, na, na, na. a ver si sale un Tiranitar como se nos salió anteriormente, a ver si salen nuevos Pokémon de la última generación, porque da para más y nos encontramos un grouton privilegio claro que sí mirá cómo están esas barras metalizadas de fondo si ¡Sí! con 460 puntos de defensa y 504 de ataque es uno de los pokémon de las cartas más poderosas de esta colección eso bueno, encontramos con Cradley, Otro Pokémon fósil Con 322 puntos de defensa y 287 de puro ataque Es tipo planta y es tipo tierra Seguido de el peligroso Drowsy Drowsy el Pokémon hipnotizador de la primera temporada Super Trippy con 214 puntos de ataque Seguido de otro Ferrosite brillante Que vamos a aprovechar para hacerlo mover Para que veamos el brillo El brillo de estas cartas lo que son y vamos por la siguiente que es un Gliscor, uno de los Pokémon tipo volador, tipo tierra, favoritos de Ash, favoritos de la serie, con 383 puntos de defensa y 317 de ataque y velocidad. Muy buena mano realmente, y tenemos esta repetida de Ferrocit que nos va a servir para el masito, pero claro que sí, arrancamos con este Groudon Primigenio que la rompe totalmente. Este ha sido uno de los mejores sobres, veamos el siguiente, veamos el siguiente, a ver si tiene lo suficiente. Vamos a ver na, na, na, na, A ver si hay alguna carta especial Uy, sí, tenemos la Crystal Ball Una nueva Pokébola de Cristal Que sirve para los Pokémon de Fuego Los Pokémon de Tierra Y los Pokémon Hadas Que juegue tu oponente para vencerlo en esa partidita Después tenemos un Litwick Tenemos, tenemos un Litwick Hay el Pokémon Velita Fantasmal Fuego Fantasmal con 229 puntos de defensa que nos encontraremos después, pues la Anibol. La Anibol que sirve contra los Pokémon bichos, tipo fuego, y contra los Pokémon normales. Y tiene forma de ojo raro, de ojo medio maloso. Después nos encontramos con otro blasefalón lo tenemos ahí la primera repetida de esta tanda. Lo tenemos con tipo fuego y tipo tóxico. Seguido de Frilis, el Pokémon Medusita, que tiene, guapo. Wow, se me cayó la medusa, se me cayó la medusa, pero tiene 218 puntos de defensa y 196 de ataque. Vamos a ver que esta mano, esta mano tuvo dos cartas especiales, dos pokebolas juntas, muy buena. Vamos por la siguiente, la siguiente es la última, vamos a ver, no, no, no, todavía hay más. Vamos a na, na, na, na, na, abrirlo con de todo y... Son 5 cartulis. ¿Cuál saldrá? ¿Qué legendarios tendremos? El legendario Tíramo, tipo eléctrico que tiene 240 puntitos de velocidad y un fondo metalizado con ondas que son parecidas al agua. Pues tenemos el Seviper, el Pokémon Serpiente Siniestra, con 328 puntos de ataque. Seguido del grosso de Hitmon Lee. Hitmon Lee es un Pokémon de lucha, uno de nuestros favoritos de la primera generación. Con ese fondo brillante está buenísimo. Hitmon Lee tirando patadas con de todo tipo de lucha. Tienes 372 puntos de ataque. Seguido de. Mm, tenemos a. El Hiem El gym, el Pokémon Alien, sale nuevamente con 229 puntos de ataque y de defensa y 174 de velocidad. Mira cómo brillan. Y estén en el mismo sobre. En el mismo sobre sale Hitmonchan y Hitmon Lee. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, está buenísimo Y cada uno tiene su propio tipo de brillo de fondo Con un fondo distinto, me encanta Tiene 339 puntos de ataque Comentanos cuál de los dos es tu favorito ¿El Pokémon de Jackie Chan o el Pokémon de Bruce Lee? ¿El genio de las patadas o el genio de los golpetazos? Claro que sí Muy buen sobre con cartas clásicas Con el Seviper que era el equipo Rocket Y vamos por la última Vamos a ver si... No sorprende tanto como los anteriores A ver, 5 5 cartas Y tenemos a Mok El Pokémon Tóxico De 339 puntos de ataque de la primera generación Con un fondo minimalista De color naranja Seguido de Fibas, Fibas que está todo brilloso Va a transformarse en un hermoso Bailote Con 284 puntitos de velocidad Es débil a los tipo trueno Seguido de Snow, <risa> el bichito de hielo con cara de gaturro, tipo hielo, tipo bicho, tiene 152 puntos de velocidad. Y por última tenemos un Doterio con 350 puntos de ataque, nuevamente. Y me sigo riendo de la cara de Snow, pero no, no, no, todavía hay más y Completamos a los perros legendarios con Raiku, que tiene 361 puntos de velocidad. Ellas en esta, en este, en esta quinta colección de Pokémon ya salieron los dos anteriores, que vas a encontrarlos en la caja y en los sobrecitos. Así que tenemos a Raiku, a Entei y a Suikun. Pero la verdad, salieron muy buenas cartas Hitmon y Hitmonchan en el primer sobre Muy buenas cartas brillantes Muy buenas Pokébolas en esta colección Y te digo, cada vez van saliendo Más Pokémon, así que todavía hay Para rato, me encanta totalmente Si vos completaste la colección, comentanos Hasta ahora cuáles son tus cartas más poderosas Cuáles son tus preferidas, cuáles ganaste Jugando contra otros amiguetes y nos vemos en una próxima ocasión Llenonos siempre, derechito Al vicio No hay una que es el que rime con vicio, claro que no.